Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a aprender a calcular la cuota de una anualidad anticipada cuando nos están dando un crédito en el que nos definen cuál es el valor que nos presta. En este caso, pues la fórmula más bien conocida es la misma que habíamos utilizado y el denominador va multiplicando por 1 más 5. Si tenemos, por ejemplo, un préstamo de 15 millones para pagarlo en 12 cuotas mensuales iguales de forma anticipada, nos dan la tasa de interés, en este caso esa tasa es mensual, y nos dicen calcule el valor de las cuotas a pagar. Por supuesto, en la ecuación que acabamos de ver, reemplazamos los datos y obtenemos el resultado de 1.376.257,03. Pero hagamos una tabla de amortización con Excel y veamos esta misma ecuación, cómo es posible definirla a través de la fórmula interna que trae Excel. Veamos, tenemos aquí nuestra tabla de amortización, nos dicen que vamos a pagarlo en 12 cuotas, nos dicen que el préstamo es por 15 millones de pesos, así que vamos a registrar ese valor presente y nos dicen que el interés es del 1.8% mensual, lo voy a dejar aquí definido y vamos por la cuota, recuerden que como lo pagamos anticipado voy a registrarlo a partir del mes mesero. En vencido sí si registraba a partir del mes 1. Tomamos la tasa de interés, el número de periodos, menos el valor actual, recuerden que Excel siempre nos hace un flujito de caja. Valor futuro, esperamos liquidar toda la deuda, así que le colocamos 0. Y en tipo le colocamos 1, identificando el comienzo del periodo en el cual vamos a hacer el pago. Voy a darle T, o F4, o FNF4, o solamente colocamos los signos pesos al inicio y después de la letra de las celdas que queremos definir. Y listo. Todos los periodos hasta el mes 11 nos deben dar 1.376.257.03, que era lo mismo que nos había dado utilizando la fórmula matemática. El interés, por supuesto, vamos a completar la tabla. Vamos a colocar siempre el saldo anterior por la tasa de interés. Coman fijamos la tasa, mandamos hacia abajo los datos. El abono, lo mismo que antes, es cuota menos intereses. Y el saldo, siempre saldo anterior menos abono a capital. Por supuesto no he registrado el primer saldo y por eso me salen en negativos. El primer saldo sería los 15 millones de pesos menos la primera cuota. Y observen que automáticamente la tabla ya nos está dando el cero, indicando que nos ha quedado bien elaborada la amortización y que con 12 pagos anticipados de 1.376.257.03 habremos pagado los 15 millones de pesos.